La Policía Nacional informó este jueves que fue apresado un hombre acusado de herir de bala a otro en medio de asalto ocurrido la noche del pasado martes en el sector El Capacito de esta ciudad, de San Francisco de Macorís. Se trata de Juan Domingo Villarrosa, alias John, de 31 años de edad, quien está siendo acusado de herir de bala a Adbul Aminvido. Mientras el supuesto agresor era conducido al Comando Noreste, niega las imputaciones en su contra. Un no, nombre que supuestamente el otro de este tipo tiene, que pues como yo me llamo John, ellos dicen que soy yo, pero yo, en la familia saben que no soy yo, porque ya nosotros hablamos con ellos. Ellos saben que no soy yo, me están acusando de eso porque me hacen un daño por el nombre mío. Entonces, ¿por qué la policía está pensando? Por el nombre, porque ellos saben como yo me llamo John, y la gente quiere hacerme un daño, porque como yo me llamo John. ¿Quiénes? ¿Eh? ¿Quiénes? Los familiares. ¿Me entiendes? Los familiares saben que no soy yo. ¿Tú tienes como probar que tú no Claro, paraste... tengo, claro. ¿Dónde tú estabas? Ese en hijo? mi casa, Y tengo testigos. Y el propio hermano del herido sabe que yo no salí de mi casa. Y él está, está, supuestamente venía aquí a Zuitague, por eso ¿A, mismo. ¿A qué tú te dedicas? qué tú haces? Es herrero. ¿Tú eres herrero, entonces? ¿Tú conocías a Abdul? ¿Tú, tú, tú lo conoces No. A él? ¿Tú no tienes ningún tipo de problema, no, entonces? Yo ¿y no, yo no. Yo no ni ficha tengo. ¿Dónde te encuentran? Yo estaba en mi casa, yo no salgo de mi casa. No tiene que estar por el confundido por el nombre. Por el nombre confundido. María inocente, según cuenta Claro. Recordamos que en el hecho, Amindido fue despojado de un celular. Por el hecho también fue detenido. El nombrado Ángel Luis Comprés, según informe policial para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.